Listo. Empezamos con los temas de filosofía, Belén. Bueno, podemos empezar planteando pues, la cuestión que nos parezca más urgente para hablar de la actualidad de la filosofía. Yo te quería enseñar un meme. Quiero que veas un meme. Y, y de aquí podemos arrancar un poco el tema. La imagen nada más es, es una persona que le corta las alas a su hijo y le dice, tú vas a ser ingeniero. Esta, este, este meme genera como ciertas reacciones a las personas. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿A ti te ayudaron en tu familia o te cortaron las alas como en el meme? Eh, tuve, que, tuve que lucharlo porque yo creo que más que nada fue porque okay. yo además eh, hice, eh, empecé estudiando Derecho. Eh, okay. En en Derecho, por okay. voluntad. Bueno, pues porque quizá mi descubrimiento de la filosofía fue algo tardío en el instituto o porque tenía como esa idea de que bueno de estudiar derecho o ciencias políticas como eh, esa idea ya puesta ahí desde hacía más tiempo como con un cierto arraigo y no me lo planteé mucho más entonces empecé estudiando el derecho y fue cuando bueno cuando llevaba unos meses que me planteé el cambio, que quería cambiar porque a mí la carrera de Derecho no me, me gustaba nada. Me puse a pensar también en las salidas, que eran lo que pensaban otras personas. Y realmente, aunque parezca absurdo, es la primera vez que me puse a darme cuenta o a tomar conciencia de que las salidas eh, tampoco me gustaban demasiado. Eh, okay. Entonces, bueno, eh, me cambié después de un año. Viste que ahora un año no, no es nada, pero que a los 17 o 18 años parece como toda una vida y uh -huh. que estás perdiendo demasiado. Y entonces, bueno, tampoco no me lo pusieron no me Lo pusieron. tuve que luchar, lo, lo tuve que pelear un poco, lo tuve que como que justificar o que mostrar uh -huh. el porqué del cambio. Ok. Ok, bueno, fíjate que eh, en mi caso, eh, mi padre se sentó a hablar conmigo. O sea, <risa> mi, mi padre presenta las neurosis más extrañas, eh, yo, yo, yo creo que de, de las que me he enterado en, en la historia. Y, entonces, él se sentó a hablar conmigo, de las pocas veces, o casi de la única vez que se ha sentado a hablar conmigo. Ah, no, otra vez en la, en la secundaria también pasó eso, pero... Se sentó esta vez conmigo a decirme, no, es que esa carrera no te conviene. Es verdad, pues en realidad este, los ingresos económicos no son así, wow, excelentes. Um, al menos en, en ciertas etapas no. Pero pues también va en, va en torno a la plenitud y va en torno a la felicidad y a la autorrealización también, ¿no? Y, sí, yo además creo no, que... No, dime, perdón. Bueno, nada más que en ese tiempo yo estaba leyendo los diálogos platónicos, y Sócrates se volvió el gran héroe, así, el héroe, el héroe magnánimo, y no, no quería seguir otra cosa que no, fuera, que no fuera eso. ¿Me decías? Sí, te decía que, además, incluso por el lado de, como de las posibles salidas, eh, bueno, eso es un mercado que, que cambia muy, muy rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, cuando yo estudiaba, en eh, Madrid habían tantos licenciados en Derecho como en toda Francia. Con lo cual, sí, sí. vemos que la salida se refiere a una diversidad de campos de trabajo eh, y que en filosofía, bueno, pues las salidas se reducen por lo general a ser profesor, porque, o al menos, es, ser profesor es una de las maneras, o de las pocas, quizá la única, si tú sabes alguna más, me lo diré en la que se ejerce la filosofía como tal. Otra cosa es que uno puede estudiar filosofía, yo conozco a alguna gente que luego se hicieron periodistas, pero bueno, entonces uh -huh. ya no, no se están dedicando a filosofía. Eh, pero bueno, eso no quiere decir que haya menos trabajo, sino que hay eh, menos tipos de trabajo, pero bueno, normalmente es el que te gusta. ¿no? Pero te voy a decir algo, uh, ¿generalmente se ve mal el hecho de ser maestro de filosofía o, o parece como algo reducido? pero en primera creo que es lo más seguro para un filósofo uh -huh, uh -huh. porque te, da, te brinda protección o sea estás en un lado estás en un aula y puedes eh, tocar temas súper controversiales que en la calle al menos en Michoacán yo jamás los tocaría bueno Michoacán uh -huh. es un estado agrícola con, con problemas de narcotráfico entonces hay temas filosóficos que jamás hablaría en la calle y uh -huh. en un aula sí los puedo hablar uh -huh. Pero hab hablando de estas formas en que el filósofo puede desarrollarse, está YouTube, estamos en YouTube, ¿te das cuenta? Sí. ¿Qué, piens qué piensas de YouTube? ¿Cómo, ¿Cómo ves a YouTube ahora con esto de la filosofía? Bueno, yo creo que eh, la filosofía, como cualquier otro ámbito del conocimiento, pero yo creo que en la filosofía, con más razón, eh, tiene que adaptarse, digamos, no es adaptarse, sino usar... Eh, los, los canales de expresión que cada época eh, uh -huh. nos consiguen. Por ejemplo, uh -huh. empeñarse en solo escribir eh, libros, que sí. es bueno, es como si después de que apareciera la imprenta, eh, los filósofos hubieran dicho que, que para ser serios ellos tendrían que seguir escribiendo a mano, ¿verdad? Uh -huh. Los tratamos. Entonces, bueno, en el mismo modo que se aceptó la imprenta y no el escribano, eh, o sustituyó, les que van a escribir a mano, pues también estos otros canales que pueden ser audiovisuales o que, eh, bueno, el formato que tengan, pero que son medios de expresión, pues entiendo que hay que aprovecharlo. Eh, ocurrirá tanto en YouTube como, eh, como puede ocurrir también con, con la letra escrita, que, que bueno, que quizá la filosofía o, o las temáticas filosóficas no sean las que más éxito de mercado vayan a tener, ¿verdad? Pero... En cualquier caso, eso, eso afecta a todos los medios de expresión, sean de un tipo de otro. ¿A bien. ti qué te parece? Pues mira, para mí ha sido complicado porque yo tengo, yo tengo cinco libros y, y bueno, entonces yo, yo te platiqué de esto, yo te mandé, yo te mandé un, un mensaje por Facebook, te dije, oye, pues he estado mandando currículums a un montón de prepas, eh, a un montón de universidades, me piden cuatro años de experiencia. Obviamente apenas tengo, tengo dos años dando clases y, y esto de forma, yo, yo doy clases, eh, educación no formalizada o no sé cómo llamarlo, porque obviamente no les doy como un título a las personas. Estudiamos, claro, estudiamos, ahorita estamos con el taller de, de Jung, uh -huh. estamos estudiando con otros psicólogos, a Carl Jung, yo desde la filosofía, y les ayudo a otras personas a escribir sus libros. Entonces, a esto, me estoy, a esto me estoy dedicando, pero no estoy de forma oficial, o sea, soy como un hacker. Uh -huh. y, y soy un hacker en varios sentidos. En primera, porque aquí creo que el gran tema es el conocimiento. Uh -huh. Y te voy a decir, o sea, la universidad representaba, así como tú lo dices, que la imprenta o, o los libros representaban el conocimiento oficial, pues ahora ya no. Ahora hay youtubers con excelente contenido con sí, gran sí. contenido de conocimiento. Entonces, pues me, me estoy en esta situación donde ninguna institución me valida y, sin embargo, sí estoy eh, desarrollando o ayudando a, a crear contenidos de conocimiento a otras personas, como un hacker, ¿no? A través de estos uh -huh. dispositivos. Uh -huh. Tú estás en una institución, ¿verdad? Pues, sí, yo, yo soy profesora. Yo, fundamentalmente, mi trabajo principal del que sí. vivo, digamos, es en secundaria. Yo soy profesora de Filosofía en Bachillerato. Que ya aquí en España el Bachillerato no es una secundaria obligatoria, sino una secundaria opcional, que es la que encamina a la Universidad, a la selección sí. de la Universidad, y también habilita para entrar en algunos módulos, en algunos sí. cursos de formación profesional superior. Es decir, bueno, eh, y luego en, en la ESO obligatoria, ahora mismo, bueno, aquí como cambian de, pro, no sé en México, pero aquí eh, la ley educativa y los programas cambian cada dos por tres. En estos momentos, entre primero y cuarto y secundaria, 12, 16 años, los profesores de filosofía estamos dando también la alternativa a la religión. Aquí la religión católica eh, es, eh, es optativa, es obligatorio ofrecerla, aunque eso vaya un número, y es eh, eh, opción 1. Y la otra opción ahora mismo eh, es dar valores éticos y lo damos a los profesores de filosofía. Pero yo, en el tiempo que llevo dando clase en, en secundaria, que es desde el 2004, y eso fue cambiando. Ya, ya tuve diferentes, eh, diferentes cursos, diferentes cosas. Que yo... Y luego yo estoy también como profesora tutora en la UNED, que es la Universidad a distancia de... La Instancia de España. Entonces, sí. para descentralizar un poco, eh, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España tiene eh, como sus centros asociados en cada comunidad, sí. y yo estoy en el de Asturias tutorizando eh, algunas asignaturas, como haciéndome de sí. um, en, en México pasa otra cosa. Tú me decías, eh, el programa de estudios en España cambia dos por tres, sí. en México es, es lo contrario. El mismo ah. sistema educativo. En México somos positivistas, así te lo digo. En, en México la educación es el positivismo de Agus Comte, o Agus Comte, como se le decir, ¿no? Y, y, y el maestro es la, la peor imagen, la imagen más horrible del hombre que, que sube y que lo sabe todo frente a los alumnos y que tiene todos los juicios racionales para eh, educar a la gente. Y entonces YouTube... Me brinda algo nuevo. YouTube me, me brinda quitarme el, el, la imagen de maestro positivista ético. Me, me, me deslindo de ser una persona ética y, y bueno, entonces y me deslindo del positivismo. Pero esto no lo podría hacer si no fuera por YouTube. Sí, bueno, eh, realmente aquí, aunque cambie, o sea, aunque cambie superficialmente el programa y el, el currículum educativo y demás. Yo creo que en esto, en este revestimiento que tiene el profesor como de autoridad, pues bueno, más o menos, pienso que eso es con natural a la escuela, ¿no? Que al fin y al cabo es un centro también de... Es un centro de internamiento, ¿no? No deja de ser, pues, como la cárcel, como el hospital. Okay. Okay. Eh, ah, entonces, que, que, que tú eres foucaultiana, verdad? <ríe> se nota, claro, ¿eh? Claro no pues sí, sí, se nota. Como, sí, sí, lo veo que es, que es así, ¿no? Entonces, sí. bueno, lo único que va a haber es un, un pequeño margen que va a depender, pues bueno, un poco del talante del profesor, pero que obviamente se encuentra también restringido eh, por, la, por, por la ley, por el sistema. Eh, uh -huh. puedes, puedes como surfearlo un poco, ¿no? Ese Bien. sistema, pero bueno. No, no, sí. Bien. Ok, entonces ya entrando a, a lo que decías de principio, los problemas de la filosofía actual. ¿Cuál consideras que es un problema dentro de la filosofía que debe resolverse a través de la filosofía? Eh, bueno, el que voy a decir realmente es, es actual, pero la verdad es que es un problema que, que seguramente acompañó a la filosofía siempre, pero sí. que, que, es el tema de, que es el tema del estatuto. Eh, de saber, no de conocimiento que se maneja, o, eh, ¿no? el, la autoridad, digamos, eh, o la pretensión de verdad que pueda tener, es un tema clásico, pero creo que en la actualidad se vive de una forma más acuciante, porque si bien eh, qué es la filosofía, hasta qué punto el filósofo puede mm, eh, construir verdad, etcétera, si bien ese tema. Eh, recorre en la historia de la filosofía. Eh, no es más que desde hace no demasiado tiempo que la filosofía está como puesta en cuestión. Digamos que en la época de Platón no era así pero en la época de Santo Tomás tampoco y en la época de Kant tampoco y en la de Nietzsche tampoco. Un filósofo era eh, alguien a quien se le concedía el saber y que no tenía por qué competir o compararse, digamos, con un tecnólogo, con un científico, con claro. un artista. Sin embargo, ahora creo que está especialmente eh, cuestionado de forma prejuiciosa, como estigmatizado un poco, ¿no? El conocimiento filosófico. Y eso se ve tanto, eh, tanto en el cientificismo que abunda esa, sí. esa creencia esa creencia como irracional, dogmática en la ciencia, que no suele ser de los verdaderos científicos, sino más bien verdad eh, que los verdaderos científicos bueno saben perfectamente que la interpretación también, eh, también cabe, y mucho, en las ciencias y en las tecnologías. Pero bueno, este cientificismo un poco vulgar, en el que la última palabra la tiene la ciencia, cuando la ciencia ni siquiera se ha puesto de acuerdo una rama, a lo mejor, en un cierto resultado, pero es un decir para callar, es un decir para silenciar. ¿no? Por un lado lo veo en eso y por otro lado lo veo eh, indirectamente en que incluso aquellas personas que son o bien profesionales, o aficionadas a la, a la filosofía, muchas veces acaban, mmm, acaban como integrando o incluso ejerciendo la filosofía como a modo de opinión en la que se puede decir cualquier cosa o en la que... Eh, no hubiera ningún tipo de, de baremo ¿no? sí. en, en los discursos que se pudieran mantener. Pues, y, y yo, como reafirmando tus ideas, pienso en la expresión de Hawking, ¿no? La filosofía muerto. Que, que claro, eh, que, que, eso, que eso es filosofía en realidad, ¿no? Si tú dices la filosofía muerto, pues de ahí surge una reflexión y de ahí surge, ok, ¿por qué lo estás diciendo? ¿En qué sentido...? Y también, eh, por otro lado, está como Karl Popper, que más o menos ayuda como a, a volver a enjuiciar a la ciencia y ver si tienen conocimiento, o sea, si, tienen una, si, tienen, si llegan a verdades o si no llegan a verdades, porque yo a veces soy como un empirista y me doy cuenta que las máquinas se pueden construir sin tener conocimiento, las máquinas se pueden construir con como una rata en el laboratorio, que te vas a la izquierda y falla, te vas a la derecha y funciona, entonces te vas a la derecha siempre, y punto. Pero no hay como un verdadero conocimiento de lo que está pasando en todo el laberinto, solo sigues la instrucción, izquierda es malo, derecha es bueno, siguiente paso, izquierda es malo, derecha es bueno, siguiente paso, ahora le no sé ahora la izquierda es mala, por ejemplo, buena más bien, <risa> perdón. Este... <risa> Pero, pero no está la otra parte, no está la parte de, de, de que, se incluya, que se incluyan los saberes de la belleza, que se incluyan los saberes de la ética, que se incluyan lo, los saberes de, uh, de la metafísica, que se incluyan los saberes de la epistemología y que se reúnan todos en un mismo sistema, pues esto queda, queda fuera. Y pues sí, es, es verdad que a, ahora el gran, el gran tema es, la bioética, el hecho de que puedas modificar tu cuerpo, puedas modificar tu cerebro para acceder a beneficios científicos. Tal vez este sea, este sea como un punto donde la filosofía vuelva a reunirse con, con los avances de, de, la, de la modernidad. Yo si quieres te voy a poner... es que además me pasó hace poco, entonces me gustaría Bien. que cuentes este ejemplo. Eh, mira, yo tengo un traumatismo que tuve de pequeña, un accidente de tráfico, eh, sí. tengo procesos degenerativos en, en la cervical, en algunos discos de la cervical, eh, sí. bueno, bastante serios, ¿no? Entonces, hace poco sí. tuve que ir a la traumatología. Intento evitar ir al médico justamente porque casi siempre me marean eh, sí. y al final como que mi sensación es que... que que no, hay, que no doy con nada, que no soco nada en claro, pero bueno, finalmente me sí. dolía mucho, tuve una parestesia y tuve que ir. Entonces te cuento, eh, con una resonancia, con los resultados de la resonancia y todas las fotografías en sí. la mano, en el ordenador, delante de ellos, sí, sí. yo pedí cuatro, cuatro opiniones distintas, porque algunos hablaban de emperar, otros no, entonces bueno, pedí cuatro opiniones distintas, no pues te puedo decir que con las fotografías de la resonancia en la mano sí. eh, cada uno me dijo que tenía una cosa pero incluso eh, interpretaciones no solo diferentes, sino contradictorias. Eh, la curva de la cervical, sabes que tiene que hacer una pequeña lordosis, pero no demasiado, bueno, es una fotografía como, ¿no? como, como eh, una radiografía. bueno pues con esa fotografía delante, uno me dijo que tenía totalmente invertida la cervical, donde tenía que hacer una S, hacia una Z. Otro me dijo que tenía solo una rectificación, es decir, que donde tenía que hacer una S, hacía una línea recta. Otro me dijo que era todo lo contrario, tenía hiperlordosis y hacía eh, una curva extrema. Con esto... Y es una fotografía. Con esto, a mí mi conclusión es que cabe más interpretación en una fotografía de mi cervical eh, que en la obra de Nietzsche. Entonces, okay, yeah. entonces bueno, entonces, claro, entonces, y encima dependen nuestras vidas de ello. Entonces, toda esa como eh, eh, idea de objetividad, eh, ausencia de... Eh, de interpretación es sí. falsa y yo creo que todo médico sabe que puede dar una interpretación y que pueden ser a veces como más atinadas o no también en un campo práctico pero creer que la ciencia produce verdad pura digamos verdad eh, pues como no eh, no enredada en intereses perspectivas interpretaciones y la sí. tecnología es lo mismo. Y que la filosofía o las ciencias sociales no, para empezar, creo que es una visión totalmente falsa. Es que eh. Ahorita que comentas esto de, de una verdad pura, una verdad de, de la que no se pueda dudar, pues claro que pienso en Descartes, que por cierto, vi, vi, vi tu introducción a Descartes. Sí. Entonces, este, y una de las críticas que hace Husser a Descartes es la de que toma por verdad el que... Pues la matemática no duda, quiero decir, de, de la matemática no duda. Uh -huh. Y ahí está, ahí está el error de Descartes, de no dudar de las nociones matemáticas. Uh -huh. tu, si, en, si en verdad quis, quisiera haber dudado de todo, pues debió haber dudado también de, de, de estas nociones. Y, y bueno, y Descartes es como el gran paso a la, a la modernidad, ¿no? Donde las uh -huh. ciencias, ciencias exactas, pues son exactas y no deben de, de fallar. Bueno, y aún así yo diría, mira, yo que a Descartes le, lo tenía un poco como denostado, pero profundizando un poco más en él, me doy cuenta también que a Descartes se le, bueno, como a todos los filósofos, ¿no? Pero a Descartes especialmente eh, se, le, se le redujo mucho y justamente se, nos perdemos habitualmente lo que tiene de más interesante, ¿no? Eh, y por ejemplo, en este aspecto, pues, pues normalmente se lo suele como instrumentalizar un poco para, eh, para argumentar las bondades de la matematización de los diferentes conocimientos, cuando realmente pues, lo único que estaba diciendo o en lo, único que estaba, eh, queriendo, lo único que estaba queriendo extrapolar de, de la matemática era como esa estructura gramática profunda de las matemáticas que es eh, la capacidad intuitiva para para generar eh, espejos en las relaciones ¿no? para realizar una metáfora para decir que esto está esto lo que esto a esto no tanto para cuantificar necesariamente ni para convertirlo todo en momentos. entonces o por ejemplo en Descartes encontramos también esa moral provisional que es como muy pragmática, nada racionalista, como muy asentada a la Tierra. Y normalmente eh, esos detalles suelen ser como... como retirados a ¿no? un Normalmente siempre se destaca o se suele destacar de los filósofos lo que, lo que interesa a una imagen determinada de la historia, o del progreso, o de, o de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Bien, pues el tema sigue, el tema es larguísimo. Yo voy a ahorrar mi, mi, mi comentario, que sí me quedo con ganas todavía de, de continuar en, este, en esta plática. Por lo pronto ya juntamos como 30 minutos, y entonces vamos a hacer un video es que breve. Mm -hmm. este bueno, después. Mm -hmm. Nada más, yo quiero invitar a, a los que están siguiéndome en mi canal, bueno, que sigan también a la doctora Belén. Voy a poner sus redes abajo en la, en la descripción del video para que puedan seguirlo y darle follower. Vale, yo voy a hacer también lo mismo para poder compartirlo y yo creo que, bueno, que podemos dejar esto abierto, se pasó tan rápido, que lo podemos dejar abierto a seguir hablando de la verdad en la filosofía o de qué género de conocimientos, porque yo me quedé con ganas de hablar de la filosofía como, como diversión válida y como ficción y de la ficción como generadora de verdad. También. Es excelente Belén. Es excelente. Bueno, voy a dejar de grabar. Nos despedimos.